Esta semana he tenido problemas con el sonido de mi iPhone. Eh, me he perdido una. Alguna... tengo tenido que quedar con algunos amigos y he llegado tarde. O también he perdido una, he podido atender una llamada bastante importante porque los tonos del, del iPhone no me funcionaban. No iba no, no el sonido, el, el tono de las llamadas. Eh, este problema es bastante normal, suele ocurrir también que no vaya la, el sonido de las notificaciones o que cuando intentes escuchar o eh, cuando estás haciendo una llamada no oigas bien eh, la, lo que te dice la otra persona eh, por, el, por el altavoz de tu, de tu iPhone o de tu parlante. Entonces hoy lo que te voy a explicar es bastantes soluciones, por lo menos 4 o 5 incluso yo creo que más eh, para poder solucionar el, el problema de sonidos que puede tener tu iPhone. Eh, primeramente vamos a empezar. Eh, por la parte externa, es decir, pues, si hay algún problema en algún botón, etcétera, y luego también llegaremos a mirar la parte pues, de configuración dentro de tu, de tu iPhone. Eh, no te pierdas el vídeo porque mucha gente nos ha escrito y hemos solucionado ya muchos problemas. ¡Empezamos! Bien, te voy a explicar diferentes soluciones. Eh, la voy a dividir de diferentes formas eh, Va a ser primero la parte externa Un poco es más el tema de Pues si tiene algún problema Algún botón físico, algún accesorio, etc Y luego pasaremos a explicarte Cómo configura correctamente eh, iOS Porque puede ser que el problema esté eh, Dentro del sistema operativo O de la configuración Lo primero que tenemos que tener en cuenta Es que No sé si te das, lo puedes ver Pero bueno, si sí, aquí parece ser que sí te das cuenta Tengo una de película, tengo aquí una especie de protector de pantalla Y lo que puede ser que ocurra, como puedes ver aquí, que, que tape eh, sin querer pues el altavoz del, de, Por el cual lo oímos cuando alguien está eh, llamando por teléfono sobre todo al principio, cuando compras por primera vez el iPhone, esa parte está completamente tapada para proteger el altavoz. E incluso a mí alguna vez me pasó al principio cuando lo compré por primera vez, eh, que se me olvidó quitarle o, o, o dejé el protector. Y por eso puede ser que oigas, o muy bajito, o no oigas eh, la persona cuando te está llamando. Bien, eso es una cosa a tener en cuenta. Eh, más cosas de la parte por decirlo física de nuestro iPhone. Si nos ponemos a, a fijarte, ves que aquí abajo, esta parte aquí en concreto, es donde está el conector jack, es decir, es por donde se conectan los auriculares o para poder eh, escuchar, eh, pues no sé, tanto como una llamada o música, etcétera. Los iPhone 7 en adelante, como sabéis, no tiene este tipo de, de conector. Bien, pues puede ser que tienes que fijarte y ponerte a mirarlo a ver si está construido, tiene algo de pelusa, eh, pues también un poco a lo mejor a veces... Llevarlo dentro del bolso, llevándolo dentro del bolsillo de algún pantalón, eh, pues se ponga un poco de pues del tema de la pelusa, etcétera, y que se quede ahí y que esté obstruido, o que haya algún eh, elemento pues que haga contacto y por lo tanto en eh, nuestro iPhone se crea que tenemos conectado el el los auriculares y por eso nos deja que podamos oír el el las llamadas, las notificaciones, etcétera. Bien, otra cosa a tener en cuenta. Si es un fallo bastante normal, si te das cuenta, aquí hay una forma para poder silenciar eh, de una forma rápida, un acceso directo para silenciar nuestro iPhone, a lo mejor cuando estamos al cine, al teatro, etcétera Entonces le damos aquí al clic, eh, bajamos la pestaña y ves que está con este color naranja, rojo. Ahora cualquier tipo de llamada que recibamos, eh, notificación, etc. no va a sonar, está en modo silencio. Pues a lo mejor puede ser que sin querer eh, pues hayas... Eh, Girado o movido esta pestaña y por eso no te vaya el sonido de las notificaciones o de las llamadas que entrantes, ¿vale? Bien, otro punto que puedes tener en cuenta es el tema de darte cuenta aquí a la izquierda, eh, probar que realmente el timbre esté puesto eh, pues al máximo, ¿no? Porque a lo mejor sin creer eh, le hemos bajado abajo del todo, eh, y como te das cuenta, está pues solo con un con un cuadrado de, de sonido, entonces si alguien nos llama o nos envían algún whatsapp, etcétera, el sonido va a ser tan bajo que ni siquiera lo vamos a poder oír vale, pues una vez que hemos comprobado que también eso está todo correcto hemos descartado que también pueda ser eh, que estar ahí el problema luego, una tercera eh, o cuarta eh, problema que puede ser que no nos demos cuenta eh, a lo mejor uy, eh, tenemos activado eh, algunos auriculares, algunos altavoces, parlantes, etc etcétera, etcétera, que estén conectados por Bluetooth con nuestro dispositivo. ¿Qué pasa si nos hemos dado cuenta que están eh, conectados? Porque cuando llega una llamada, eh, nos llega un mensaje, etcétera? El sonido se va a reproducir por los auriculares o por el altavoz externo. Por lo tanto, si está eh, pues con bajo sonido o lo tenemos en, en otra parte de la casa, puede ser que ese es el problema, que no, no lo oigamos. Entonces, para eso, eh, desactivamos el Bluetooth, ¿vale? Y también estamos descartando este tipo de problema. Pues también le volvemos a dar al máximo, dejamos al máximo el timbre. Y bueno, nos hacemos una llamada o nos mandamos un algún mensaje, etcétera, para saber que siga funcionando. Vale, eso es también la parte, eh, principalmente toda la parte externa que, que te he dicho del, del, del iPhone. Ahora lo que vamos a ver el tema de la configuración. Bien, te voy a dar eh, dos consejos eh, que tenemos que seguir. Para eso, tenemos que ir a ajustes o configuración vale aquí vamos a esta, a esta parte de aquí bien una vez que estamos dentro de ajustes tenemos que ir a buscar siri vale. vamos aquí a siri y bueno en mi caso yo lo tengo desactivado pero a algunas personas lo que les ha ocurrido es que tiene activado eh, la opción de oye siri vale y entonces qué pasa que algunas veces entra en conflicto el Oye Siri con nuestros altavoces Y eso puede ser que cree eh, Un problema por el cual no se oiga correctamente El sonido eh, Lo que puedes hacer es desactivar eh, Permitir Oye Siri O directamente Siri dejarlo eh, desactivado Yo normalmente Siri la tengo desactivado Por el tema de cuestiones de seguridad Etcétera eh, Porque algunas veces eh, Pueden entrar a tu configuración O pueden desbloquear tu, tu iPhone eh, Accediendo desde Siri Bien y luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el... a ver, que no se me olvide, sí algunas veces algunas librerías eh, de sonido se quedan bloqueadas dentro de pues de nuestro, de, de nuestro dispositivo, eso ya es un tema del, del sistema operativo de IOS entonces yo lo que hago una veces es, si he tenido ese problema eh, he abierto un juego, vale, da igual que sea qué lo que vamos a hacer vamos a forzar de que a lo mejor si hay algún archivo que esté por ahí bloqueando algún tema de configuración pues al abrirlo eh, lo que vamos a conseguir es pues bueno reproducir un poco de sonido a lo mejor esa librería se desbloquea y ya podría ocurrir de que eh, podéis empezar a escucharse el sonido a mí eh, alguna vez que he hecho esto me ha funcionado vale y luego qué más cosas podemos hacer ya como último recurso cuando ya todo esto que te acabo de comentar no funciona. Lo que vamos a hacer es eh, reiniciar nuestro iPhone. ¿Cómo se reinicia nuestro iPhone? Pues si te das cuenta, ves aquí abajo el botón de inicio, ojo, y luego el botón de bloqueo, desbloqueo. En este caso, como es un iPhone 6 está aquí en el lateral, si fuese un modelo inferior, pues estaría aquí en la parte superior. Y mira, te voy a enseñar cómo se reinicia el iPhone, ¿vale? mantenemos apretado este botón de aquí abajo que te he dicho home inicio a la vez que apretamos el de eh, bloqueo ¿vale? o desbloqueo, entonces mantenemos apretados los dos y ya está, cuando una vez que se ha apagado, eh, vale, ya está, se tendría que reiniciar, lo volvemos a poner en marcha y ahora lo que tenemos que hacer o ya si después de haber, de, haber empezado a tener otra vez el dispositivo funcionando sigue sin funcionarte ya la última opción que te queda es primero restaurar tu iphone es decir conectas con el cable lightning a tu mac a tu windows a tu ordenador de acuerdo y una vez que esté conectado pues le das a restaurar porque posiblemente busque las últimas actualizaciones y eh, tal vez esto pueda corregir el problema que haya dentro de tu iphone ¿Qué otra posibilidad te queda ya como definitiva y que es la más obvia y la más lógica pues que lleves tu iPhone o tu, tu iPad a una tienda Apple, que es lo que recomiendo porque es el servicio técnico oficial, y eh, comentarles tu caso y que le echen un vistazo para que le hagan un diagnóstico para ver dónde puede estar el problema. Pues principalmente son todos estos los principales consejos que te doy. Si tú sabes algún truco, eh, etcétera, que se pueda hacer, deja un comentario. Si sigues teniendo problemas, eh, escribe un comentario, porque realmente eh, con los comentarios respondo a todos, te podré ayudar. Y bueno, si te ha gustado eh, el vídeo, te ha solucionado el problema, te agradecería si dejas algún like o también si te suscribes con todas las noticias que vas a poder ir recibiendo y tutoriales que vamos publicando normalmente en iPhone Digital. Eso es todo, muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo tutorial.